Hola, muy buenos a todos, hoy estamos eh, en un nuevo vídeo y bueno, como veis aquí eh, estamos grabando con el micrófono de nuevo porque yo creo que había demasiado eco en esta habitación y no se oía demasiado bien el audio, sobre todo si pones música por detrás Así que nada, volvemos a grabar con el micro y bueno, la verdad es que estoy aburrido y no me apetece hacer, hacer vídeos, eh, sí que tengo ideas, ¿vale? porque... Cuando estás inspirado, pues te van saliendo ideas, las vas apuntando. Es importante eso, que te las apuntes para que no se te olviden, porque es eso que estás en la cama, estás tan a gusto, tapado con el edredón. Estos días que hace lluvia, pues la verdad es que apetece quedarse en la cama, ¿no? Y de repente, pues se te ocurre una idea de esas que no te dejan, no te dejan dormir, porque bueno, te está revoloteando la, en la cabeza. Digamos que durante todo el día no te ha llegado ninguna idea y es en el momento cuando estás en la cama que no te apetece sacar las manos eh, fuera para apuntártelo en el móvil o donde sea, que te viene una idea, ¿no? Pues bueno, sí que tengo algunas ideas para hacer, lo que pasa es que bueno, pues conllevan un poquito de esfuerzo, un poquito de tiempo, y la verdad es que bueno, ahora mismo estoy aburrido, estoy un poquito cansado. Pero bueno, es un cansancio, no en plan, bueno, me he corrido media maratón, tengo que descansar porque si no se me van a desmontar las extremidades, ¿no? O los miembros, pues no, es más bien un cansancio de... Ah, estoy aburrido, quiero salir un poquito de casa y quiero darme una vuelta, quiero subirme una montaña, quiero cansarme de verdad, ¿sabes? Porque estar cansado por estar todo el día sentado mirando una pantalla o mirando el móvil, la verdad es que... No... No es la manera de estar cansado, es bastante bastante deprimente Y hoy, bueno, como la verdad es que lo que me, me anima un poco es mirar por la ventana Y ver que hay un poquito de sol, hay un poquito de esperanza, los pajaritos están cantando y tal Y la verdad es que hoy ha sido un día un poquito nublado no me importa que llueva porque la verdad es que me gusta que llueva porque eso significa que después hay más agua en los ríos y hay más agua en los pantanos y la verdad es que a mí me gusta visitar muchos de esos sitios, pero que esté el tiempo gris la verdad es que también nos baja un poco el ánimo, además que bueno, aparte de esta luz que es un foco que tengo yo para hacer los vídeos y que me pillé, eh, la luz que tengo en esta casa es un poquito tenue, ¿no? entonces bueno, entre que estoy todo el día mirando la pantalla del ordenador o del móvil eh, y luego que, que la luz que hay aquí es un poquito tenue, pues la verdad es que sí que apetece que haya un poquito de luz y poder salir, dar un paseo, eh, quemar energías de alguna manera. Porque bueno, aunque decía yo en el anterior vídeo que hagamos deporte, que no nos atrofiemos y tal Lo que apetece realmente es salir y quemar energías como un loco Y no sé, subirte una montaña o ir en bici o lo que el deporte que realmente más, más prefieras, ¿no? Y al final pues la casa pues te come, te come porque no estamos hechos para pasar toda nuestra vida Encerrados entre cuatro paredes, que se dice, ¿no? Y ya queremos salir. La verdad es que nos está desquiciando un poquito esta, esta cuarentena. Y ya veremos qué tal salimos o qué tan mal parados salimos de esta, de esta cuarentena. Espero que no nos afecte mucho y realmente esto sea, esto sea transitorio. Y después de la cuarentena, pues tengamos los mismos ánimos o oh, los mismos ánimos que teníamos antes de, de, esta, de esta pandemia. Pero bueno, ya veremos qué tal. Va la cosa, la verdad es que con ganas de volver, yo qué sé, a hacer un poquito de deporte, a hacer, bueno, pues eso del rocódromo, luego también hacía un poquito de slackline, entonces, bueno, pues a veces pues que tu cuerpo se mueva y que queme que energías, ¿no? Y coger la cama con un poquito más de ganas, ¿no? Porque cuando estás todo el día sentado, estás mirando el móvil, el ordenador o no estás haciendo realmente demasiado, cuando te vas a la cama, pues es como tu mente puede que esté cansada, pero tu cuerpo no lo está, entonces... Coger, eh, coger el sueño es un poquito más complicado, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay estos días, ¿no? Ah, ¿Qué le vamos a hacer? Pero sí, la verdad es verdad que, que las ganas, eh, te quitan las ganas de hacer muchas cosas. Pero claro, la vida sigue y tú tienes que tirar para adelante aunque tu cuerpo pese más o, o tengas menos ganas de hacer cosas. Así que nada, mucho ánimo para todos porque la verdad es que necesitamos todo el ánimo del mundo Y necesitamos todas las fuerzas Para poder salir de esta Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo Y venga, hasta luego